¡Bum! Metamask lanza un portfolio en fase beta para una experiencia web 3 muchísimo más mejorada. Esto está activo desde hace muy pocos días, lo estamos probando y la verdad es que es espectacular. Porque podemos ver a tiempo real cuál es el balance de todas nuestras criptomonedas y además en distintas redes. Si no conoces Metamask te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com. En la pestaña de wallets tienes el artículo completo acerca de cómo instalar y configurar Metamask. que Es muy sencillo y te va a llevar menos de 5 minutos. Esta billetera no ha dejado de evolucionar y tal y como nos indicaban en su Twitter tenemos aquí un artículo completo en el cual nos dan toda la información acerca de esta nueva actualización que realmente merece muchísimo la pena ya que no únicamente vamos a poder ver todos nuestros activos de distintas cadenas de bloques sino que también nos permite visualizar cuáles son nuestros NFTs. Para poder acceder y empezar a probarlo, tan solo debes entrar en el enlace de portfolio.metamask.io Te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo Y en esta opción debes vincular tu billetera de Metamask Recuerda que nunca debes dar tus palabras de seguridad a nadie Tan solo te va a pedir la contraseña para iniciar en Metamask Pero nunca te va a pedir tus palabras de recuperación Algo muy importante ya que puedes perder todos tus fondos algo que también me gustaría comentar, yo tengo como puedes ver varias billeteras en la extensión de navegador, siempre estoy probando diferentes opciones y demás y en mi caso me estaba dando un conflicto con la billetera de Coinbase, estaba detectando la de Coinbase y me estaba dando un conflicto ya que no me mostraba exactamente cuáles serán los activos que yo tengo dentro de mi billetera de Metamask. Por lo tanto, he tenido que añadir directamente la billetera de Metamask en esta opción. Aquí tenemos para añadir otra dirección, he puesto aquí la dirección de mi billetera y darle a importar. En tu caso, si solamente tienes la billetera de Metamask, tan solo con tenerla iniciada, darle a conectar a Metamask, introducir tu contraseña de Metamask ya podrás empezar a utilizar la opción de portfolio. Y bien, en este caso, para mostrarte cómo funciona, yo ya tengo seleccionada mi billetera de Metamask. Lo que pasa es que en la opción de Network, aquí no tengo ninguna seleccionada. Podría seleccionarlas todas o podría ir seleccionando una a una para ver exactamente los tokens o los NFTs o cualquier tipo de activo que tenga dentro de mis billeteras en distintas redes. Vamos a darle únicamente a Ethereum y aquí nos va a mostrar cuáles son las criptos que tenemos actualmente. En realidad yo tengo algunas más que no están saliendo y podría agregar manualmente. Para ello vamos a abrir la billetera de Metamask y como puedes ver tenemos por aquí el token B2M, el token de utilidad de la plataforma de Bit2Me y también tenemos alguno más que por algún motivo, seguramente porque yo no lo agregué directamente a esta opción de Metamask, no me está apareciendo. Pero es exactamente igual, tan solo tendría que venir a esta opción de Watchlist y en esta opción introducir el contrato del token para poder vincularlo directamente a mi portfolio. Realmente muy sencillito. También tenemos por aquí la opción de NFTs. Si pulsamos esta opción, nos va a decir cuáles son nuestros NFTs. En mi caso, en esta billetera, tengo dos CryptoKitties que compré realmente hace muchísimo tiempo. Y aquí los tengo. La verdad es que no estoy haciendo nada con ellos. Pero bueno, son los NFTs que tengo en esta billetera. Volvemos a la opción de tokens. Y podríamos poner otra red blockchain o incluso podríamos seleccionarlas todas. Está muy guay porque nos va a dar el balance total que tenemos en esta billetera. En euros también lo podemos cambiar a dólares o a la moneda que nosotros queramos sin ningún tipo de problema. También algo muy guay nos está dando aquí cuál es el tiempo real del gas para realizar transacciones y demás, para poder economizar estas transacciones. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo exclusivo hablando sobre este tema, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios Si vemos que hay mucha gente, trataremos de realizar este vídeo. Y bien, aquí tendríamos todos nuestros balances ordenados de mayor a menor, la verdad es que está muy muy guay y también si pulsamos sobre nfts nuevamente nos va a mostrar todos los nfts que tenemos en nuestras billeteras por ejemplo aquí tenemos el Bored Ape Yacht Club tengo un Bored Ape para poder comprarme un yate ya me gustaría realmente pero en este caso aquí tenemos algunos como por ejemplo también de Snoop Dogg esto es un airdrop creo que es de sandbox no estoy 100% seguro y si no sabes qué es sandbox te dejamos un vídeo por aquí arriba ya que de momento te puedes llevar este tipo de premios de forma muy facilita y bien poco más que añadir consideraba que esta nueva función que nos ofrece MetaMask que era bastante interesante para compartir con la comunidad me gustaría agradecer a nuestro colega de more money group el cual está en nuestro canal y grupo de telegram que encontrarás abajo en la descripción del vídeo ya que fue él quien nos informó sobre esta novedad muchísimas gracias tío la verdad es que es brutal y también te animo a que te unas a nuestro canal y grupo porque por allí vamos hablando sobre diferentes conceptos de criptos también vamos compartiendo oportunidades y en general hay bastante buen rollo y aprendemos muchísimo unos de otros. Tendrás el enlace abajo y serás bienvenido o bienvenida. Para ya sí, espero que tengas un excelente día. Recuerda dejarte un buen like, suscribirte y activar la campana de notificaciones tanto en este como en el canal secundario que estamos subiendo también muchísimo contenido. Así que nada, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.